Muy buenas tardes, bienvenidos un día más al canal y ¡ay, Dios mío! ¿Qué de cosas tenemos hoy para ver? Pues no, la verdad es que tampoco tenemos tantas pero hay un par de cosas que sí son, son, son interesantes creo que son interesantes para, para ver y compartir y bueno, pues eh, está el mercado raro, raro uno porque se acercan fechas que son muy importantes hoy es día 8, sabemos que pasado mañana y cayendo en viernes nos van a dar el precio de inflación ...de Estados Unidos, cómo está la inflación de Estados Unidos... ...el precio de inflación, digo yo... ...cómo está la inflación de Estados Unidos... ...todo esto en un viernes eh, en el cual puede pasar cualquier cosa... ...porque no se sabe qué va a pasar... ...no sabe si el dato puede ser bueno... ...si están funcionando las cosas... Eh, ...ya rápido... ...parece que hay algún indicador que no es negativo... ...por lo menos no es negativo... vale eh, ...no quiere decir que sea positivo... Eh, ...no solamente sino las conclusiones posteriores... vale ...esto en un fin de semana... Puede ser que haya un rally de viernes de estos locos, o al revés, que el fin de semana sea un auténtico desastre. Eh, son momentos para no estar dentro. ¿eh? Joder, ¡Hay que ser valiente con dos cojones! Ya ya ves que todos los valientes están ahí, eso justo, en el cementerio, con las carteras limpias. ¿vale? Entonces, hay que ser coherente. Momentos de alta volatilidad, que se van a dar, y de hecho se están dando en estos días, eh, hay que intentar estar fuera. Evidentemente, los que nos va la salsa, pues no estamos. Estamos siempre con alguna cosa. Ahora es un poquitito aquí, un poquitito allá. Pero porque... Oye, nos gusta hacer cosas. No podemos parar, somos culos inquietos. Decía aquel, ¿no? Quien de joven no trabaja, de viejo duerme en la paja. Y es lo que no queremos. Y como ya no vamos haciendo mayores, pues decimos... Hay que seguir, hay que terminar de rematar la faena, ¿vale? Antes de que nos venga el Estado con, con las rebajas y nos diga ¡Ya no vais a tener pensiones ni mierda! Bueno, no importa, me la he buscado yo, me busco yo la vida. Bueno, no importa relativamente, porque claro, todos los años que has cotizado, todos los años de autónomos, que es esta empresa? que es esta empresa? que es esta empresa? Jugando tu patrimonio, dando trabajo a uno, trabajo a otro, trabajo a otro, y a otro, y a otro, y a un montón más... Se van al carajo. Y al final esos a los que les ha salido trabajo cobran más pensión que tú, que manda huevos. Luego dicen que... ¿Qué es que tienes suerte? ¿Qué es que tienes suerte? Bueno, yo creo que hay que estar donde hay que estar en el momento en el que hay que estar. Y si no es el momento, hay que estar igual. Porque ya llegará el momento. Si no estás, el momento no llega jamás. Eso es seguro. Bueno, hace poco veisteis como eh, os com comentaba la lagarta a lo largo del tiempo. La lagarta, ¿vale? La, la directora del, del Banco Central Europeo, antiguo FMI. Pues cuando estaba en el FMI, decía que, que, que las criptomonedas que, que eran súper guays, que había que hacer cosas con Bitcoin y tal y cual y apoyarlo y no sé qué. La tecnología era muy buena. Ahora ya dice que, que no vale nada. Ya lo habéis visto hace poco. Pues uh, vamos a ver qué, qué está pasando en ese punto. Y y um, vamos a ver cómo está Bitcoin vamos a ver cómo están algunos puntos que hemos hablado de ellos y está la cosa calentita está muy interesante, venga, comenzamos Campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Si mi niña lo dice, es por algo. Bueno, el FBI recomienda CBDC, ecológicas y mecanismos sin prueba de trabajo para pagos. Es decir, está ya intentando machacar eh, a Bitcoin. A Ethereum un poquito, pero claro, Ethereum está... A ver si ya termina con el proof of work y se queda tal... Pero bueno, todavía está la cosa un poquito, un poquito ralentizada, ¿no? Vamos a ver, pero acabará, acabará fuera. No sé, yo creo que al final, criptos eh, con Proof of Work, pues se va a quedar eh, Bitcoin, se quedará eh, Monero, se quedarán los Litecoins, se quedarán. pues estas, los Litecoins, que por cierto los están quitando de en medio en los, los exchanges coreanos por aquello de que, bueno, pues ahora es más privado, entonces pues, ya sabéis, el cinismo, ¿no? Eh, interesante también esta noticia, los activistas de derechos humanos mira al Congreso de Estados Unidos una carta en favor de las criptomonedas los derechos humanos, las criptomonedas bueno, al final van movidos por lo que van movidos, ya sabemos lo que es pero bueno, bien, bien, todo lo que sea el apoyo de las criptomonedas bueno, bueno es y luego que los tokens de los metaversos han subido un 400% interanual, hablamos de interanual es decir, desde hace un año, no desde el primero de año eh, y bueno, pues, eh, todavía se están manteniendo en ese punto interanual interesante eh, Por el pepinazo que metieron Creo que las compañías de Metaversos eh, Son buenas, son, es, es, es chicha buena, es chicha muy joven que eh, Se tiene que desarrollar más, sobre todo en cuanto a hardware No en cuanto a software, hay software ya excelente, muy muy bueno Pero nos falta el hardware de apoyo Vamos a ver si Facebook o Meta nos lo da Ya nos, da, nos dan ahí la versión 3 de las gafas nuevas Que es la que estamos esperando muchos para poder comprarlas. Eh, y creo que están cometiendo un pequeño error. Pero dentro de poco tendremos gente que lo va a subsanar. Y es que los metaversos al final o entras por juego o entras porque hay algo. ¿vale? Si no hay nada más que dar una vuelta por cuatro mierdas, no vas a nada. Si hay juegos, bueno, pues ya empiezas a hacer cositas. Y si además de juegos hay juegos para todos. Hay juegos para toda la familia. Hay juegos que no tengas por qué entender el complicado mundo de las criptomonedas, de la blockchain, de qué pasa aquí, si aquí... Si plantas una lechuga y te da dinero, pues te vas a plantar una lechuga, ya está, no importa. ¿Vale? Pero ojo, lo complicado que han sido algunos, o hablo de los del verano pasado, vamos a ver qué pasa este verano, <ríe> con qué nos entretienen. Eh, y hay algunos que han tenido un montón de complicaciones y que, si para entrar y que, si para, no se, que si para no se, cuánto puede ser, son al final proyectos poco pulidos. Eh, y bueno, en breve, en breve tendremos eh, plataformas que vienen a corregir eso: plataformas amigables, plataformas que le den a todo el mundo la posibilidad de entrar en un juego porque te guste ese tipo de juego y. Ganar dinero, me da igual que sea lo llames farming, que lo llames staking, que lo llames eh, lechugainer, lechugator ahí, me da igual, no me importa. Lo que me importa es que si yo juego a juego, al final del día, pues llegan 3, 4, 5 pavos, pues encima, ostras, eh, yo qué sé. Aunque sea haciendo piezas de, de cubos para que los niños hagan así con el dedo: pam, pam, pam, pam, pam. Pero mi niña es una campeona que se ha llevado tres pavetes. Autorizada por mí, evidentemente. O yo, que me gusta los juegos de plataformas, si quiero que este tío salte y cada vez que coge moneditas, está cogiendo céntimos de token. No sé si alguno ha jugado a, en, las, en las máquinas, en su día, a la Bomb Jack, por ejemplo. Estamos cogiendo las bombas y van en un orden para que pudiéramos pasar de la, la plataforma, el Super Mario, sin más lejos, plataformas de ese tipo. Juegos de aventuras que tú veas pasando pantallas o, o los mata-mata de los Galaxy, ¿vale? A medida que tú vas pasando pantallas y vas matando bichos, vas consiguiendo puntos y esos puntos te generan tokens y esos tokens te generan un beneficio. Y, y farmear de esa manera. Ostras, eso sí que mola. Y ahí es donde yo quiero entrar. Y entraremos. Cagón en 10. Bien. Eh, esto, bueno, esto en cuanto a las noticias. ¿Qué pasa en cuanto a Bitcoin? Por cierto, no te amargues. Este es el mensaje un poco del vídeo, ¿no? No te amargues. Eh, el camino es, es, es, es, es este, es así, y yo creo que hay que disfrutarlo, es decir yo, je, je, je, que eres un poquito capullo, porque yo llevo perdiendo de los cincuenta y pico mil, si no más, ¿vale? Y, y hombre, gustarme lo que se dice gustarme, no, pero jodó, por el camino, coño, utiliza ese tiempo para aprender cosas nuevas. Porque cuando esto pase de los 50 y pase de los 60 y estés muy contento por lo menos que sepas qué es lo que te va a venir dentro de tres o cuatro años que sepas cuál es el camino que sepas qué es lo que va a pasar que ya tengas esa experiencia y cuando venga el siguiente ciclo y estemos en este punto digas me la pela que no es ni más ni menos que lo que me pasa a mí a mí adaptarme de los mercados tradicionales al mercado de las criptomonedas también me costó mis disgustos por mucho que supiese técnicamente por mucho que supiese eh, hacer un, un análisis fundamental, es que las criptos es distinto. Entonces, claro, eh, jodó, hay que intentar eh, disfrutar de este camino, es que si no al final haces un o lo tomas o lo dejas, o blanco o negro. Ostras, creo que entre el blanco y el negro hay una escala de 256 grises que pueden ser maravillosos. Si los combinas bien, hasta a lo mejor hasta se convierten en colores. Entonces, eh, lo digo porque es que siempre está el típico que amarga la fiesta con mensajes de amargura, de, ¡ay, qué mierda! Eh, joder, yo qué sé. Si esto va a tirar. No sabemos cuándo, evidentemente, pero va a tirar. Amárgate tú, claro. Amárgate y, y vete a dar un paseo. No sé, digo, ¿eh? Yo creo que esto, a, a, a, aparte de que a mí me, me, me apasiona, me gusta muchísimo, eh, pues, eh, pues eh, todavía tiene mucho que decirnos este mercado, pero muchísimo. Bien, en cuanto a Bitcoin, estamos en Bitcoin, diario Binance, eh, vemos que, bueno, pues estamos en el camino a nuestra querida línea de tendencia, que llegaremos, llegaremos a ella, No <ríe> sé, sea, a lo mejor llegamos aquí abajo, no eh, me esperemos que no. Eh, de momento, fijaros cómo está respetando la línea RSI, ¿vale? La está respetando perfectamente. Hizo el techo, otro techo, hizo así, tacada". vale Es lo que parece. No... Y ahora, eh, objetivos. Pues posiblemente pueda ser venir aquí. O simplemente eh, respetando. Una acelerada. ¿Vale? No sé si la va a acaba, acabar respetando. Tiene de salida toque-toque. Si la acaba respetando, ¿vale? Puede meter otro toque y pasar del 50. Justo donde tengo ya mismo la cruz. Estamos en la zona de 50, ¿vale? Con lo cual, un, un diente más toca 50, podría volver a apoyarse y subir. Ahora bien, eh, lo más probable y normalmente en estas ocasiones es que se apoye en la principal, ¿vale? A no ser que se vaya a acelerar una esa subida, ¿vale? Se apoye en la principal y vuelvo a intentarlo. Y después... Um, después la pierda. Eh, a ver, yo intento ser realista, tampoco os quiero vender otro... Otro humo de, ay, qué bien, qué fantástico esto ya. Se va a tu de moon. Se va a tu donde le salga de las narices al mercado y donde decía el mercado. Nosotros somos simplemente unos pringados que intentan adivinar, adivinar qué es lo que va a hacer el mercado. Decía alguien por ahí también en los comentarios, es que está súper manipulado. ¿no? Joder, acabas de descubrir América. Pero no este. Todos los mercados están manipulados. No nos vayamos a confundir. A confundir, perdón, voy a, a confundir. A confundir todos súper eh, machacados por todos lados y, y claro, al final dices, joder, entonces ¿qué nos queda? pues lo que nos queda es intentar adivinar cuál va a ser el movimiento y uno de, las, de los aspectos con los que podemos adivinar esos movimientos es con el análisis gráfico te digan lo que te digan no dibujes líneas porque al final nos vamos a ir todos, nos vamos a morir todos pues ya sé que no vamos a morir todos claro que lo sé ya sé que el mercado está manipulado, ya sé que compra y vende cuando sale el nariz, ya sé que, que, que la SEC parece que va a decir una cosa y luego dice otra para manipular el mercado y comprar ellos. Como decían, la si está comprando, pues que compre, bien, venida sea. Eso quiere decir que está acertando, no. Eso quiere decir que le da igual comprar en 30, que en 28, que en 26. Porque si supiera que si se va a ir a 26, compraría en 26. Esto es seguro. Y tenemos un montón de bitcoins que se han comprado a lo largo de la historia que están ahora mismo en unos 23.000. El precio al que han cobrado los nuevos está un poquito más alto y se está cruzando, con lo cual en breve, en breve, tendremos ese cruce y e iremos a la baja y nos quedan unos días. Nos quedan unos días. Yo no sé si va a ser cuando toquemos esto o si pasamos esto cuando toquemos esto, pero nos quedan nada, unos días. Esta línea que veamos aquí, en el momento que la vamos a romper, hacer cruce hacer cruci porque será cuando podamos seguramente ver el, el suelo es cuando veremos el suelo y lo besaremos y lo besaremos por fin por lo menos hemos tocado el suelo a partir de aquí vamos a ver yo creo ¿eh? es lo que yo humildemente creo entonces bueno bitcoin no tiene mucho que decirnos no está mal el volumen que hubo ayer y cuidado vuelvo a insistir en lo de siempre una cosa es, ay, Dios mío, fijaros, aquí todo lo que se ha vendido, y aquí también todo lo que se ha vendido, la que están liando, madre mía. Coño, pero es que todo eso que se ha vendido, alguien lo ha comprado, ¿no? Alguien está así diciendo, ay, que me caiga a mí, que yo quiero yo. Ay, ay, para mí. Están así. Porque fijaros, es que en cuanto cayó ayer, la vela que hizo ayer, hombre, hacía pensar más que la de hoy podía ser más positiva, ¿no? <ríe> y más que el día de hoy, quedan dos días. Pero, ojo, oh, yo creo que no es mala vela. Y yo creo que, que hay que pensar en eso. Es decir, cada vez que tenemos un velón rojo de este tipo, esto, esta caída que hubo aquí, ¡maravilloso! ¿Quién pensáis que compra esto? Esta caída la compra la gente. O sea, esto se vende, pero alguien lo está comprando en ese mismo instante. Esto es, esto es una, una, una doble parte. Yo vendo, pero tú compras. Entonces, la gente que compra todo ese volumen... No es un volumen que vayan a vender mañana ¿eh? Ni de coña Ni de coña Si no, no comprarían esta caída Y si no, no veríamos de mínimos a máximos de volumen Según CAE O sea, ahí hay una burrada de dinero En toda esta operación Desde aquí arriba hasta este mínimo Todo esto Ahí hay un mogollón de dinero y un mogollón de volumen Que alguien ha recogido Estaban con el cubo esperando a que lo soltasen las manos blandas Y decir, ¡eh! Para mí, eso es acumular ¿Vale? bien, dicho esto mmm, seguimos en la misma. es decir, no ha cambiado absolutamente nada o casi nada no ha cambiado nada que veamos aquí pero, pero vamos a la dominancia de Bitcoin y ¿qué pasó ayer? que finalmente la vela que parecía que se iba para abajo se fue para arriba hemos tocado la resistencia ya la hemos tocado y hoy está haciendo uy, vela roja a mí lo que me <ríe> mosquea es que empiece a hacer aquí un poquito de banderita y pe pinchazo, porque las altcoins van a sufrir un cojón, o dos, ¿vale? Eh, bien, de todas formas, desde aquí hasta la parte superior del rectángulo, ¿vale? Porque tenemos estos máximos, la zona de 48-49%, eh, bueno, pues es una zona de resistencia, toda esa zona. Eh, ...puede llegar a la parte del techo... ...puede quedarse donde está... ...la última vez se quedó donde está... ...y fijaros hasta dónde vino... ...hasta la parte inferior... ...esta vez... ...pero claro, vino vino, vino a disparar... Ras. ...caída... esto ...esta caída por ejemplo que hay aquí... ...caída de mayo... ...luego venga, subimos... ...esto es el verano... ...después de, de julio, del 30 de julio... ...ya tenemos toda esta zona de caída... ...de la dominancia, subida de todo el mercado... Septiembre hasta octubre, toda la caída ya, noviembre, diciembre, aquí a lo tonto, a lo tonto, hemos ido subiendo, pero como hemos lateralizado, pues algunos días subimos, otros días bajamos, como nos no hemos estado bajando todo el mercado y sobre todo mayo 22, ro, ro, ro, ro, ro, toda esta subida y nos tiene tonteando, tonteando. ¿Qué ha pasado con el total market? Bueno, pues que ha hecho una vela muy similar a la del Bitcoin, que al final es el que manda. Fijaros cómo el total con Bitcoin ha perdido un 1,35 y sin Bitcoin un 0,50. que quiere decir que 0,80, 0,85 corresponden a Bitcoin. ¡Wala! ¡Wala! Y por eso tenemos, vamos a ir aquí al, al cambio, tenemos altcoins que están bastante bien dentro de lo malo. ¿vale? Estamos en un 50-50. Tenemos unas cuantas que no están nada más. Tenemos aquí LIT, gtc ATA, S, HRT, COTI, un 11%. Buena cosa. vale Muy buena cosa. Madre mía. No se me olvidará jamás, nunca. Nunca la... Pues una buena entrevista que hicimos previo a la... a la ICO de COTI. Que no había nada. O sea, era un puto papel. En blanco. Ni, ni una web, ni Nada. En fin, bueno, una locura, pero, pero, pero bueno. Mira. Eh, ahí está. Kilina. Tita. 8.70. Tita, tita, jovencita. Muy bien. Eh, Velas, también anda por aquí. Eh, Cardano. <ríe> Cardano, cardanete. Media de 50. Ahí eh, lo decía, si cierra cerca de la línea de tendencia, bueno. A ver si puede pasarla. Y de momento hoy lo está pasando. Vamos a ver qué dice la media de 50, ¿vale? Importantísima. Si la pasa a la zona de 0,75. Muy buena cosa. ¿Vale? Muy buena cosa. ¿Quiere decir esto que ya se va para arriba? No. Ni de coña. Porque mañana puede hacerte una vela roja y volver a entrar aquí y volver a caer. ¿Vale? Pero esto está muy bien. Esto nos hace ver este indicador. ¿Vale? De hemos tocado resistencia. Ya hemos visto en estos días anteriores cómo las altcoins seguían. De hecho, Cardano lleva un camino eh, muy, muy bueno. vale lleva Fijaros los días que lleva. Uno, dos, 3 cuatro 5 cinco días verdes seguidos. Eh, esto, vamos desde la zona de mínimos, ha estado muy bien. A ver ahora qué pasa. vale Como sabéis, yo ahora mismo no tengo Cardano. ¿vale? Lo vendí, hice el trade y ya está. ¿Por qué? Porque creo que lo voy a comprar más abajo. A lo mejor me equivoco. Bueno, pues si me equivoco, me he equivocado. No me pasa nada. Pero si no me equivoco, pues es lo que tiene, no equivocarse. Pero como todos nos equivocamos, pues ya veremos. Dicho esto, eh, muy bien por Cardano, muy bien por Cardano. Eh, ¿Qué más tenemos? Alice, eh, no me gusta. Bake, Library Gates, dinero gratis, bueno, subiendo un pellizquito ahí también. Y bueno, a partir de aquí ya eh, porcentajes menos interesantes, pero no por ello importantes. Joder, los FTT es un 4%, pues nos viene muy bien. Los cortos de Bitcoin siguen subiendo también. O sea, están ahí, veis que dijimos, a ver la parte del 50%, ¿qué pasa? ¿Qué hace si la recuperan y van arriba? O al final van a venirse abajo y el mercado va a subir. Vamos a ver cómo, cómo narices eh, se refleja todo esto. OGN también, que es, no es mala cosa. Melos, que sigue subiendo otro 3,5%. Eh, se ha desinflado un poquitito. vale Porque esta vela que abrazaba a las anteriores nos decía vale, hoy vamos a tener una vela verde, pero... ahí la EMA20 de momento le está impidiendo. Ahí la, la, la, se ha vuelto un poquito para atrás, pero bueno, está bien. El bit también anda por ahí. Eh, SIS, eh, GMT, eh, Titan Arena... Bueno, en definitiva, hay unos pocos. Y en el lado negativo, <ríe> qué tenemos ANC. Vuelve, sigue con esta caída que tiene aquí muy consolidada, muy despacito, muy poquito a poquito, vale. También bajando su volumen, es decir, perdiendo el interés realmente la caída, hasta que nos meto otro latigazo. Eso es así. Lo que pasa es que, bueno, claro, en este tipo de valores, pues lo que hay que tener es una paciencia enorme, porque como no sabes cuándo va a tener pegar el latigazo, es decir, a lo mejor se va tú de mierda, pero yo qué sé. Um, ¿Qué tenemos aquí en negativo? Bueno, pues Crypterium, XVS, normal, el SS San Block. Block está aquí un poquito sufriendo. Pero fijaros que yo pensaba. Y pa yo no sé para qué pienso, si no me pagan para eso, que nos vendríamos a la parte inferior y todavía no se ha venido a la parte inferior. Es decir, yo tengo desde, desde esta zona, ¿vale? Que compré el eh, blog cuando se avisó, luego compré un poquito más arriba, con lo cual estoy en pérdidas, ¿vale? O sea, eso tengo en pérdidas, no tengo ningún problema en decirlo. Pero pensaba que yo lo he dicho, yo no voy a, no voy a comprar, no pienso comprar de momento más. Eh, y jodó, digo, llegar aquí y entonces sí compraré la zona de abajo pero no no cae bueno oye bien, bien para sobre todo porque hay mucha gente que está diciendo hostia, que no caiga más así si, muchas veces me preguntáis cuándo compramos en las criptomonedas vale eh, en las altcoins yo empezaré a comprar altcoins dentro de la cartera que vamos a generar ya eh, en el momento que claudique bitcoin mientras no haya una clarificación que yo vea clara de bitcoin no, no empiezo a entrar en cripto ¿Por qué? porque una caída Imaginaos, ahora una caída de claudicación de Bitcoin desde donde estamos hasta los 24.000, por ejemplo, algo muy normal. Tía, ¿eh? Estamos hablando de ca que caer un 20% desde aquí hasta los 24. Bueno, en los 25 estamos ya en un 16. A ver. A ver, a ver déjame déjame verte, ahí, copón, eh, hemos dicho los 24, ¿no? 24, pues eso, un 20%, un 20% en Bitcoin, de caída, ahora, ¡pum! de estas locas, vale de, de, de, de, de estoy aquí y me vengo aquí, otra vez a sobreventa, como hizo aquí, ¿veis? Esto, pam, pam, este movimiento, que puede ser perfectamente esto, pas, eh, ¿qué, un 20%, ¿qué pensáis que significaría en altcoins? ¿Vale? Eso es lo que hay que medir. Entonces, de momento no me interesa. Sobre todo porque simplemente el hecho de desde donde estamos volver a caer a donde estuvimos, a muchos sitios en 25 y pico, otros en 26 y pico, bueno, vamos a poner los 25 500, estábamos a un, un 15, un 16%. 16% en altcoin se van otro 50%, otro 40%. Entonces, lo siento mucho, pero yo no creo que sea el momento de volver a recomprarlas. Bien. He dicho esto, bueno, en el Plan negativo, pues ahí ya hay. Hay menos pérdidas que beneficios, ¿vale? Porque hay muchas con cero, uno, tal, ¿vale? Pero bueno, oye, yo qué sé. Uf, depende del de lado que te haya tocado, dirás, joder, hay pocas pérdidas a los cojones, ahí me está haciendo Rose polvo, porque lleva ya. Eh, fijaros, ha estado en un 91% y ahora mismo está en un 88 68% de pérdida. Y no sabemos si va a volver a llegar. Hombre, yo creo que Rose podrá llegar posiblemente ¿vale? Eh, ahora en un bullrun en una criptoprimavera, estas chiquininas que llegue otra vez a esta zona que tenemos aquí marcada en verde, es un 98% entonces pues yo es un poquito esas cosas las que yo os animo a intentar mirar un maná, pues un maná ¿vale? a ver si vuelve a llegar a la zona de la alarma y pierde por abajo, pero un maná eh, desde donde está ahora mismo el precio simplemente hasta este pico que tenemos aquí ¿vale? Eh, ¿cuánto es? hasta ahí es un 71%, es una pasta es una pasta, a mí no me cabe duda, ¿eh? que me van a recuperar hasta ahí. Y, y, y más allá, más madera. Tú, tú, tú. Pues eso, eh, vamos a ver qué es lo que nos depara el mercado. Pero eh, son momentos, como decía, no son momentos para amarrear, son momentos para aprender, son momentos para ver eh, y sobre todo para apuntar. Y lo que me jode y me fastidia bastante es muchas veces hacer vídeos que son súper interesantes, que la gente no les hace ni puto caso sobre, son los que menos les haces caso. Por desgracia. Eh, pero bueno, ya cada uno. Eh, justo los de, precisamente los de aprender son los que menos visualizaciones tienes, que a mí me sorprende mucho. Entonces a la gente no le interesa aprender. Lo que muchos de vosotros buscáis es que os diga dónde entrar y dónde salir. Que no me parece mal, o sea, me parece, me parece muy correcto. Pero es que eso lo tienes que decir tú. Cómo aprendiendo, cómo analizando, cómo formándote. Claro. Porque cuando estás delante de la pantalla. La única persona que está eres tú. Y tienes que coger, mirar y decir. Pregunta de examen. No la he dicho nunca, ¿vale? Esta pregunta, esto no lo he dicho jamás. Nunca. Por eso os lo pongo en el vídeo. Esto nunca lo he dicho. No sé si la gente va a llegar a este punto del vídeo, 26 minutos, pero esto nunca lo he dicho. ¿Vale la pena el riesgo? vale la pena el riesgo qué hay detrás de todo esto ¿Qué, cómo está la economía cómo se proyecta este proyecto vale de centraland eh, qué vale es real hace algo bueno hace un metaverso vale ya hace algo por lo menos no es un defi aire por ejemplo vale ahora bien luego hay gente que dice mira a Tron ...mira cómo está la estable de Tron... ...si pocas veces doy consejos... ...si pocas veces doy consejos... ...hoy... ...os digo... ...de eso cuanto más lejos mejor... ...de eso cuanto más lejos mejor... ...¿por qué? ¿Qué no? ...pues muy sencillo... ...os dan... ...una estable coin... ...con ese dinero... ¿Qué hace Justin Sun? Alimentar su ecosistema... Comprar Bitcoin... Y un poquito de troll... Para disimular... ¿Eso está bien? Es decir, yo te vendo esta mierda... Que no vale nada... No tiene ninguna utilidad... Y yo compro Bitcoin... Para mí, para mi saca... ¡Qué huevos! ¿Vale? De verdad... Chicos, chicas, no le hagáis ni puto caso a eso. Ah, es que ahora, al principio, tal. Eso es alimentar la bestia, tú mismo. ¿Vale? Yo ni lo tocaría. Vamos, yo ay, ni se me ocurre tocarlo. Ni con un palo de lejos quiero ver yo a Justin Sun ni a ninguno de sus proyectos. Eh, ah, por mucho que se revaloricen, eh, me la pela. Me da igual. En fin, eh, esto es lo que tenemos en cuanto al mercado egipto, la dominancia. Está ahí llorando, abrazando al día anterior, incluso y haciendo sombras casi, casi, casi sobre la mecha, cosa bastante interesante, pero bueno, pienso que todavía le queda un poquito de camino. Vamos a ver estos días que nos dicen las cosas. Vamos a ver mañana, podría ser un día interesante eh, con cierto movimiento previo a lo que nos pueda dar el día 10. Uh, y que no nos deje muy huérfanos porque si nos dejan un poquito huérfanos eh, podemos sufrir mucho, fijaros como Ethereum ya está otra vez en la zona de soporte eh, y una pérdida de esa zona, ya sabéis que nos manda a la línea que tenemos aquí marcada en rojo en 1290 aproximadamente, el siguiente escalón 920 pavetes que estaría muy bien, estarían bien para poder comprarlo, es decir, joder, qué guay, ¿no? pero cuidado, ¿vale? muy atentos a estos movimientos porque son en los que te pueden hacer mucha pupa. Eso es lo que tú no te esperas. Tú te cuenta que tienes una gráfica en la que dices, bueno, estamos en una zona de soporte, tenemos un canal, y nadie se espera que de repente este canal haga, paz. ¿Vale? Eh, eso no se lo espera a nadie. Se espera, pues bueno, tonteará, y luego voy a romper un poquito, volver a subir, volver a caer, e irá despacito. No, no. Tampoco, por contra, cuidado, tampoco espera a nadie que, nadie que haga así, ¡pam! Y se nos venga a la línea verde que tengo aquí marcada después este apoyo que hay aquí pues que se nos venga hasta esa zona y diga, ostras se ha venido a la parte de arriba del canal así, volando volando voy, volando vengo, he subido mil pavos puede ser, pero yo no veo los mercados para eso, si alguno los ve para eso, oye, que me lo diga y por favor me ilumine, porque, madre mía porque además, tener en cuenta que tenemos el enemigo a las puertas ¿dónde está el enemigo? el títer, la dominancia del títer, ¿cómo está? Pues está consolidando aquí en la zona del 6% aproximadamente. Sigue ahí, ta, ta, ta, ta, ta, ta. ¿Vale? Y luego tenemos otro enemigo que se llama Dólar Index. 102.500. Qué cabroncete, está bastante más arriba, pero fijaros. Retorno y venga otra vez. Que es lo que ha estado haciendo aquí todo este rato subido, subido, retrocedo venga ahora venga otra vez tra trabajo trabajo trabajo vamos a ver si consolida bastante en esta zona es lo normal sería lo lógico vale ya roto los máximos anteriores pues ahora lo lógico y normal es que empiece a consolidar aquí en la zona vale por encima de lo que han sido pues sus resistencias que están entre esta zona y esta zona vale ahí nos podemos venir hasta este punto, que, que veis este máximo que hizo aquí. ¿vale? Y a partir de aquí le toca consolidar pa pa pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, a lo largo hacia arriba y hacia abajo, veis pa, pa, pa, en toda esta zona. Y vamos a ver qué hace. Yo no creo que se vaya a ir muchísimo más arriba. Eh. Lo dudo bastante, porque también esto forzaría a Estados Unidos a, a, a que sus exportaciones no sean competitivas. ¿vale? Entonces, bueno... Veis que fijaros como lo que he marcado. Vamos a ver. Vamos a tenerlo hasta aquí. ¿Vale? Es una zona súper interesante. De máximo, de máximo estuvimos bastante bien por debajo. Aquí volvió a ser resistencia, resistencia. Se pasó. Y se pasó levemente entre cuánto. Bueno, estamos hablando de la crisis del, de las com. ¿Vale? Esto, este pico que hay aquí. ¿Vale? Es las crisis de las com. Crisis importante. ¿Vale? Volvemos a caer. Pa, pa, pa, pa. Esta caída nos lleva a un subidón en la crisis del 2008, ¿vale? Estamos estos, eh, pega un subidón en el, el, el, el dólar, marcamos un doble techo y marcamos un doble suelo y empezamos a crecer poquito a poco. Esta, eh, hay una que es interesante que es... Mirad, vamos a abrir. ¿Vale? este punto, noviembre y diciembre del 17 y caidón ¿vale? en el 18 ¿por qué? pues aquí también cayó la cripto ¿vale? Luego dicen que, que no afecta pues hay, hay muchos indicadores que sí que la economía normal y corriente nos lo está diciendo y esta pedazo de caída que tenemos aquí que alguien me diga si no concuerda con la caída que tuvo que hubo en, en cripto ¿vale? claro que, claro que concuerda eh, a ver, no es la profunda, yo me refiero a cuando llegó al pico, ¿vale? Diciembre del 17 y de repente cataplón. Al, al final, eh, el mercado cripto, ¿por qué claudica de esa y sigue cayendo durante un año? Es decir, desde diciembre hasta eh, este punto, febrero del 19, ¿vale? Hasta este punto. Cripto sigue cayendo. Por dos motivos. Uno, un, un mal chungo. Una subida de tipos de interés que hizo también que el dólar subiera y los eh, valores enfrentados al dólar cayeran. ¿vale? Y a partir de ahí, bueno, pues ya el resto, yo creo que de la historia ya la conocéis. ¿vale? El dólar se deprecia. Fijaros, toda la subida de las criptos, etcétera, etcétera. El dólar se ha depreciado un mogollón. Un suelo, dos suelos. Y después del segundo suelo, en mayo del 21. Pa, pa, pa, pa. llevamos un año subiendo el dólar index y ¿qué pasa desde más o menos el 20 de mayo del 21? que en el resto de valores no se levanta cabeza mirad las altcoins ¿vale? Bitcoin tuvo su gran caída luego se recuperó y luego otra vez a la, a la saca ¿dónde se recuperó Bitcoin en el año 21? aquí, ¿vale? Esta es la esta caída que hay aquí. No pasa nada. Aquí cae mayo. En la claudicación final. Y a partir de aquí empezamos. Poco a poco a recuperarnos. Julio, septiembre, octubre. Y en este pico, noviembre. Volvemos a caer. Este cae un poquito. Y en cuanto se recupera, nosotros nos seguimos cayendo. Hay puntos... Parece una gilipollez, pero se leen. Ahora bien, está llegando una resistencia histórica, ¿vale? Está llegando a un punto igual RSI histórico, con lo cual, pues bueno, lo más probable es que tengamos esa caída que esperamos, que queremos y que nos ayude con el mercado cripto. Eh, si rompe esta zona y hace algo así, ¿vale? Esto es una crisis económica como tal y esto desde febrero del 2000 hasta su apoyo en julio del 2002, Dos años y medio, me parece que no es nada, ¿vale? Dos años y medio, señores. Si esto empieza a subir por aquí, vamos a pasarlo un poquito mal. Eh, hablo, hablo en la economía general, ¿no? Quiere, esto no quiere decir que las criptos no vayan a tener su ciclo, que vayamos a tener, y que cada diente, por ejemplo, de sierra de estos a nosotros nos favorece. vale Cada caída de este tipo, eh, que al final luego nos vuelve a fastidiar, pero bueno, nuestro mercado ya sabéis que tira muy veloz. Cuando le da por tirar, eh, normalmente sí, bajamos, bajamos rapelando ahí, bueno, wow, súper rápido y luego para subir con la cuerda así, como que, como que cuesta bastante y eso es lo que le pasa a nuestro mercado. Bien, dicho lo que he dicho lo que no he dicho nunca, lo repito y lo vuelvo a decir, cada vez que hagas un trade y una operación, vayas a hacer una compra, analiza bien y te preguntes si vale la pena el riesgo. Como digo, siempre invertir con muchísima cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.